por lo cual vino el Señor. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte, venció el mal, venció todo. Y resucitó para darte esa esperanza a ti, para darte esperanza a mí. Para decirte, vamos, la luz ha llegado, la luz ha triunfado sobre las tinieblas. Y aquí estoy yo, anoche sí, fuimos, ¿no es cierto?, a la, a la misa de, de resurrección, cuando está todo oscuro y se prenden las velitas. Y después la luces y se canta ese amén maravilloso que es del triunfo, hombre. Hoy día, hermano, hermano, querido, es el día máximo. Es tanto que se cambió antiguamente, ¿no es cierto? Se, eh, el sábado al día de descanso, el día del Señor, decían ellos. Pero a raíz de la resurrección del día domingo, el día domingo, hermanos, queridos es el triunfo del Señor. Por eso nosotros, todos los católicos, ¿no es cierto?, desde siempre, el día domingo es el día del descanso, es el día que tenemos que ser agradecidos y en familia, en lo que podamos en ese descanso de lo cotidiano ser las personas más agradecidas del Señor. Y veamos cómo en esta palabra maravillosa el Espíritu Santo nos va a ayudar a ver, ¿Cómo vamos contando, pues? ¿Cómo se nos cuenta? ¿Cómo se nos relata ese momento? Y veamos en Juan 20, 10, con María Magdalena. ¿Ah? Lógico, a la mujer, a la primera mujer ahí que se le aparece, pero ¿por qué? Vamos a verlo. Y dice, los discípulos regresaron a casa. En cambio, María se quedó allí junto al sepulcro llorando. Los ángeles le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó, porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Jesús le preguntó, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó, señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús le dijo, María, ella se acercó a él y exclamó en arameo, raboní, ¿Qué quiere decir Maestro? Palabra del Señor Habían ido Habían visto el sepulcro vacío Y se van Los apóstoles se van Está vacío Pero ella no Ella se queda Se queda llorando ¿Qué habrá pasado con él? ¿Dónde está? No perdió la esperanza Ni dejó votado. a Y ahí está la respuesta del Señor ¿Qué buscas? Ella pidiendo por favor dónde lo pusieron, yo lo no voy a buscar. Jesús le dice, María la nombra por su nombre, por eso somos únicos y repetibles. Y él nos conoce con nombre. Y lo reconoce, le dice, Raboni, qué maravilla. Ahí está la enseñanza para hoy, hermana tú y mí. No nos cansemos, ni nos, por ahí que nos quedamos ahí en la desesperación, nos quedamos bajoneados por alguna cosa. No insistamos, busquemos. Y el Señor te va a decir, Juan, María, Estir, Josefina, no sé, Marta, Germía, Eugenia, Trinidad, todos los nombres de cada uno nos va a decir, estoy aquí, resucité por ti. ¡Qué maravilla! Así que, hermano, hermano, querido, hoy día, acción de gracia, de alabanza, y que no se nos olvide nunca que Jesús resucitó, que venció el mal, venció la muerte, para que tú seas feliz. Así que, digámosle, Señor, ayúdanos a no defraudarte. Vamos, contigo, vamos a salir siempre, siempre adelante. ¡Aleluya!